estamos no, de vuelta con ustedes en el universo todavía estamos pero Dios. de mañana <risa> de pero mañana. el universo de mañana gracias Full. y le mira, toca y le as... toca el tema a otro universo no, no, universal y, y, mira Francis, y le yo le voy a un un decir una cosa es interesante Y Yayan eh, inició hoy duro y curvero oh, coño, pero de me dejaron, forma bro. como un astronauta <risa> astrofísico qué astrofísico eso, eso ah, está ahí eso acá está ahí en internet Astrofísico, pero vamos avanzando en este programa. <risa> Nosotros, en definitiva, hemos sido testigos de este proceso político que he dicho transformó los días y va a transformar va los meses. Bien, no no, bien, ah. ¿Qué vaina? Son los que tienen la razón. Entonces, <risa> cuando nosotros yeah. vemos un escenario de esta naturaleza, a lo que yo atino, así como le he pedido que nos formemos como ciudadanos para tener una, un mejor porvenir, partiendo de nuestras decisiones, es interesante ver cómo se ha paralizado <coughs> o cómo hemos dejado de lado aquellos temas latente responsabilidad del Estado y uno se pregunta si están, si están estos temas distrayendo a la función pública y aspiro que el Presidente de la República no obstante a sus ocupaciones políticas partidarias pueda reorientar pueda reorientar el curso de la nación, porque hay algo interesante, y siempre se ha dicho, no es como se inicia, es como se termina, y es probable que el tiempo que resta de gobierno en manos de Danilo Medina, debe de tener un interés en concluir con ciertas condiciones apreciables por el bien de la nación. La seguridad ciudadana sigue teniendo un impacto muy doloroso en el ciudadano. Aunque hemos tenido presencia de 911 en esta zona, no deja de tener impacto los movimientos, como yo he llamado en otras ocasiones, de la Asociación de Malhechores y de Atracadores de San Francisco. Porque se mueven como si estuvieran ejerciendo una labor normal, cotidiana. Así como sale cada quien al trabajo, salen ellos a trabajar en su ambiente. Y yo he dicho también que no significa calidad de vida el tener un peso en los bolsillos solamente. Es que tú tengas acceso y oportunidad como los demás a muchas cosas, educación, salud, pero también que cuando se sale a trabajar, como sucede con el comerciante que fue atracado y le quitan un saco de ajíes en la plaza pública, por, según por denuncia del que llamó, eso preocupa. Y creo y espero que la reunión de gobierno que sostuvieran ayer los ministros con el presidente y la vicepresidenta, arroje una luz hacia dónde camina el gobierno en estos momentos. Porque la vida continúa y la parte política nos distrajo o nos está distrayendo un tanto. Como es una distracción, como ha dicho en ocasiones Sócrates, y casi ya le estoy comprando la idea de que es una distracción, pero a medias, porque en el fondo posee una intención descabellada de ir desmontando de ciertos sectores, de ir desmontando paulatinamente la conciencia ciudadana sobre los valores de nuestros símbolos patrios. Es decir, cómo se valora y cómo se entiende que la ciudadanía se ejerce en un territorio que tiene una bandera, y cuya bandera en el centro posee un escudo En el tema del escudo Si nos fijamos Está el contenido Básico De nuestra existencia Como, como, como pueblo Nuestras luchas Nuestras bases independentistas En la forma que hiciera o en la forma que sucediera en estableciendo un libro bíblico una biblia sin que esto traspase Yo la pensaba que la guerra era con fusiles y pistolas, y bueno, está, si no con biblia está y, no no están eh, enunciados en el, en el en el propio en el propio escudo esas características que podemos Pachico, que te blada, esa misma vaina? no no, no espérate que yo, no, espérate no, no, no. no porque en el fondo nosotros manejamos otras informaciones no, no. Pero déjalo lo que haga de su tiempo, que sea su pero tiempo de te dije de expresión. que te está dando razón en paz. Es, es que es que ustedes ustedes toditos vienen con esa, yo yo cuando hicimos la primera reunión de aquí de trabajo, yo le dije a ustedes, mire, el problema de la libertad de expresión cuando tú en un programa de periodistas profesionales, no es que tú digas, esta es mi opinión, es que nosotros tenemos no, que no, venir no, pero aquí. Tú tienes que permitirle ¿cómo? a él que la, la desarrolle. La semana, si la, si la, él, la, él la, no desarrolla la, y no concluye su idea, tú nunca vas a saber lo que él en el cuál, fondo cuál, quiso cuál decir. Estamos hablando de la de la reunión del Consejo de Estado de Danilo, yo no estamos hablando de la bandera. Pero que se exprese pero porque sí. ese pero a los cuantos minutos que nos vamos a dar cuenta porque pero tiene 10 cuando se acabe tiempo, pero ese tiene su tiempo tele. él puede decir ahí lo que él quiera no eso no, cuando se agota su tiempo yo lo controlo exacto Miren, cuando se acabe sí. se agota sí. su tiempo tú tuviste tu tiempo esta ah, mañana de, yo de te vi ya te interrumpió tú puedes aportar pero tú lo que no puedes quitarle el derecho que él tiene a expresarse mira su micrófono mira yo te estoy diciendo, eh, llevamos dos semanas, tres semanas embullados con lo de la bandera. Pero ese es su no, derecho, seguía no, no, hablando no, del tema no que él quiere, Eso no es un programa. Un programa te va a llevar, me va a llevar, el, eh, me apagaste el tiempo. Apáguenle el micrófono a este hombre, por favor. Eh, Pueden quitarme, pero agradezco ¿no? a Sócrates, <ríe> ¿no? agradezco a Sócrates su interés en dinamizar el comentario. Pero recuérdense que he pedido. La razona, la, el razonamiento de, de seguir ejerciendo el Estado, uy, sí, uy, sí. partiendo de quienes tienen la función hoy y que han estado distraídos ah, por una serie de temas, Increíble. como está es el hoy. tema de distracción, el tema del escudo, que en el fondo persigue un objetivo claro, y están ahí engrampados, del mismo que estaba definiendo... ¿Qué te habría dado, Vianel, esta mañana? Que cuando sí, tú está cubierto de un manto sí. bendito. Tú, tú sí. sí. Sí, esto es increíble. ¿Y ¿Cuál <risa> es la increíble? paciencia ¿Cuál de Hop? Yo no entiendo de mí no que parece. Mira, te están te te analizando eh, tu tema. El objetivo, te están incidentando es? tu tema. Que, o sea... que no me trastornen la paz. Sí. Si no es no, no sí. el objetivo <risa> de, del escudo cuál es. Y yo me están rechimando, Francia. como dice Amado. Como a mí no me dejan hablar aquí. Déjame contestarle. Continúa, Francia Entonces, en el fondo, he dicho... Hemos perdido de vista los acontecimientos más cercanos, ¿Quién me llevó del pueblo el café? más cercano a República Dominicana, que no es República Dominicana Básame sino café. Haití. Café. Ayer cerraron las puertas de uno de los hoteles más importantes, cinco estrellas, recién aquí. inaugurado, aquí, en, en, Haití. Ah, en, Haití. Ah, vos, en Haití. ¿Y qué procede y qué precede a unos hechos y unos acontecimientos? Que la República Dominicana en nuestras ocupaciones ha perdido de vista y, sobre todo, deja entrever. ¿Y qué tú quieres que nosotros hagamos? Que pongamos atención pero que a eso. Si, si era un hotel en Haití, ¿qué tú quieres no, que no, el gobierno haga? No, no, no. Me refiero como uno de los puntos que se pueden apreciar. Pero la revuelta. Está bien, la revuelta en Haití, ¿qué tú sí. quieres que el gobierno haga? La seguridad en frontera Te y las minutos. repercusiones de comercio que eso tiene, porque hay que ser objetivo, Increíble. pero ¿qué se ha querido hacer desde hace ocho años? Establecer un tipo, un tipo de solidaridad más allá de las posibilidades. De República Dominicana. Te refieres con los haitianos. Con los haitianos. Pero ¿y por qué tú dices de hace dos, ocho años? que le dio. Que le dio. Que le dio que le donó la Universidad de ellos fue Lionel. Es verdad. ¿Pretendiendo no no, sí, no, no, sí, no, sí, pretendiendo. no, no, no. Pretendiendo. No, no, no, no, no, no venía el análisis con ese así. Ajá. Pero ¿a dónde Dominicana están los haitianos? lo han ayudado. Dónde, todito, sí. Entonces, todito, la solidaridad. Yo no, todito. La solidaridad del pueblo dominicano a ese pueblo. No puede referirse como un derecho que oye, se tenga para utilizar República la Dominicana como el, el solucionador de un problema grave, humano, oye, que existe allá y político. Oye, Francia, Tabalaguer le metió la mano a los haitianos en un momento a ah, regañadiente, tiempo. pero la meti, le metió sí. la mano Mira Y aquí hay un plan, bueno. ha sido un plan marcado y fue donde ahora se, ahora se con lo mismo del plan. Se sí. marcó. Hace 35 años que están con el plan ese y no. no lo llevan a cabo. Óigame. Ya 25 nosotros tenemos años que hay un plan de, de ya nosotros de, de tenemos la tenemos una mayoría que, importante que será con favor. la que nos veremos no, no. el 24 es el es es, plan plan, es una mayoría mayor. mayor. importante Rapidito. y República Dominicana un, un, un, miedo de Cuba, República ahí, Dominicana no cambia no puede perder ah, bueno. de vistas Jesús de vista estos aspectos que pueden trastornar mucho que se más una vaina en lo que nos está pasando en estos momentos sí, con este desequilibrio político vamos. Vamos a escuchar que a estamos en espera de vamos, solución. Reclina. ¿A qué hora le toca este mañana? El, el escudo, la bandera tiene que estar presentada íntegramente y evitar y evitar que se concrete lo que se ha buscado entre empresarios y políticos locales una especie de Estado unitario donde sea República Dominicana el que procuran sea el que cargue con el problema y drama humano de Haití. Bueno, señores. Sigan riendo. Gracias, pero no vamos a tener. Sí, sí, sí. dolores ayer eh, eh, Daniel Balcácer estableció que eh, verdad de de patria sí, sí. que se puede utilizar alegorías a, a los símbolos patrios por ejemplo alegorías a la no la bandera sino alegorías a la bandera claro, así es. Eh, Y que es válido por eso que la, las marcas bueno, por ejemplo la utilizan como alegoría yo...